Fabricio, tengo 11 años y estamos en Cerro Colorado. Acá en el campo todos tenemos animales, lo más esenciales es vacas y ovejas, uno que otro caballo por supuesto para andar en el campo. Hay mucha gente que nos usa los caballos en los pueblos para, para salir a, a correr carreras o salir a dar una vuelta, pero especialmente acá no es lo que lo no usamos es para recorrer el campo, el ganado y todo lo demás, para trabajarlos usándolos acá. Y todos vivimos de vacas, ovejas y los que pueden chancho y demás animales Se te dan producción. Por ejemplo, la gallina te da un huevo, que ese huevo vos lo comés o lo vendés. La oveja te da un cordero o una cordera y ese huevo lo comés o lo vendés. El chancho igual, el caballo te, te ayuda a trabajar. Me mucho el campo, soy de acá, me encanta acá y jamás me iría el pueblo. Yo trabajaría acá, para ser grande. No, yo no me quiero ir, porque yo soy de terreno de acá nomás. La importancia de la comunicación es que si a vos te pasa algo, porque hay vecinos acá que viven solos y, por ejemplo, le pasa algo, no sé, si cada caballo, si quiebra, si quiebra humedad, se cae el caballo y se quiebra un brazo, y entonces necesita subir una loma para llamar y de ahí bajar para que no vengan a buscar. Y si no tienen teléfono, se complica. Y el no tener señal o señal de wifi, hay vecinos que necesitan, a veces, no sé, para contactarse con un vecino que hace mucho que no, que no se ve. O si no, con otro vecino que necesite que le ayude a juntar las vacas, supongamos. Entonces digo, uh, voy a tener que renegar todo el día porque no tengo wifi o no tengo señal. Y o está muy frío para salir la loma. Puede me pasó algo malo y necesito subir una loma y que llegue la loma, que se sea brava en su vida para poder llegar. Tener internet es para un caso de, de salud o de necesidad, se va a poner una antena y una antena tiene que ver la otra y la otra y la otra, entonces se va formando todo un enlace diría, para que todos tengamos señal wifi y eso es muy bueno.